chicos, bienvenidos de regreso a mi canal Un saludo para Roberto5.2 y para Jason Bienvenidos al stream ¿Qué milagro? Pues sí, aquí estoy regresando un poquito a, a los streams y eso Les digo que estuve un poquito um, ocupado últimamente Pero ya quiero estar aquí de nuevo ¿Qué onda Flaunty? ¿Qué vas a jugar? Voy a jugar Counter Creo que ahí en Twitch no, no le cambié el título, ¿verdad? Bueno, pero vamos a jugar un poquito de Counter. Ya después vamos a poner el, el GTA y todo eso. Voy a ir regresando poco a poco. Ayer les hice el de Clash Royale. Y es que me quise... Sí, está todavía Clash Royale ahí. Me quise... Eh, aventar tratando de hacer dos streams al mismo tiempo. Por eso el de ayer no salió muy bien. Que fue en Facebook, en YouTube y en Twitch Pero YouTube y Twitch los streameó desde la misma plataforma Y Facebook es el que me cuesta trabajo Entonces ahí fue donde perdí todo Toda la estabilidad del stream <tose> <tose> Ah Ahora, como pueden ver... ¡Ay! Uy, alguien está por acá. Como pueden ver, tenemos también ya más alertas aquí. Para donaciones. Para suscriptores y para muchas cosas. Muchas cosillas que ahora logré hacer. Aquí creo que vi que alguien entró. ¡Ah! ¡Shit! Y pues espero que les guste este stream. Vamos a ver. Déjenme concentrar un poquito. Había otro. Eje. Yeah, sure Estoy seguro de que son uh, graphic gráficos. ¿Ahora viene acá? Estoy seguro de que son así gráficos, ¿eh? Huh? Estoy yeah, seguro de que son gráficos, huh? Oh, oh, Real, oh, yep oh, oh, oh. Ah, qué hijo de perra Pero casi lo tengo A ver, ¿por dónde vas a venir, Papu? Stupid. ¿Arriba o abajo? No creo believe la crap la gente Cuidadito. Ahí. Eje. A ver, acá debe estar vivo. Uy. uy, uy, uy, uy, uy, uy. No me hagas esto, casi me mata. ¡Ah! A la mitad lo dejé. Ah, Compis también, eh, quien me pueda comentar si se ve bien en, en las dos. Quien está en Twitch, bueno, Flounty que estás ahí en Twitch, que estás comentando. Y quien quiera comentarme de YouTube. What the lag? That, that tells you something about the other player. Black. Están laggeando, están laggeando. Lag. Eh, a nada me quedé. Sí se ve bien, perfecto. Muchas gracias Flounty. de perra es el mismo que me acaba de matar digo hijo de su mamá hijo de su mamacita oh. Oh. eh <risa> ¿Qué mierda? Wood. Oh. <risa> sí que fue la peor muerte del mundo esa. Pam, pa, pam, pa, pam, pam. Viene por arriba. Salió por acá atrás. ¿Eh? Lo venía escuchando. ¿Por qué no apuntas con la mira del arma? Aquí no se puede con esta arma. Pam, pa, pam, pam. De espaldas, ah. ¡eh! ¡No! <risas> Mister Comic Studios, bienvenido, compi. Ay, miren, hay uno ahí arriba. Solamente que no lo alcanzo y tengo tapado mi chat.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 ¡Ay! Hijo de P. Eh. Ese sí ya no lo alcanzaba para nada. ¿Qué onda, güey? ¿Vas a jugar en competitivo? ¡Ay! Me encantaría. Pero soy adicto a este modo. ¡Ah! Igual es si ahorita nos echamos uno. Nada más déjenme ganar esto. Déjenme ver qué puedo hacer esta vez. He estado jugando y hace mucho que no jugaba yo este juego. Lo tenía ahí instalado. Estaba desinstalando juegos que ya no jugaba. Dije lo quito. Me lo quedo. Decidí volverlo a jugar y. Uh, me volví a quedar aquí. ¿Compa ya trae el cuchillo? Soy malísimo, ¿eh? ¡Ajá! Uy, tercer lugar de mi equipo. ¿Qué onda, Cibera 5.0? Bienvenido al stream. Cibera 5.0. Pram, pram, pram. Ok. Déjenme ver a dónde vamos a ir ahora. Oye, oh de esto del mm, voy a votar aquí, pam, ver, pam pam, pam ver, a ver, a ver... a ver, a ver, a ver. Listo. Bien, vamos. Otra. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ustedes me pueden agregar también en Steam y ahorita jugamos si quieren. Nos metemos todos a la misma partida. En la que ustedes me inviten. Ahí jugamos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ya, ya. Ya. Ya. Ya te había visto, papu Aquí escucho a alguien No sé si arriba o dónde está ¿Cuál es tu Steam? ¿Lo tienen en la... En el banner de mi canal de YouTube? Ahí tienen todas mis redes Y ahí los manda directos Ay, idiota Me equivoqué de compi Ay, están aquí, están aquí, están aquí ¿Qué haces tú? ¿A dónde se fue? Ah. A ver, aquí debe haber alguien. ¿O me vienen? No. Aquí veo a alguien. Ahí está. Oh shit. A ver, acá. Ahí sí, definitivamente veo a alguien. Vamos a cerrarla. ¡Ah! Y... ¡Oh! Para eso la dejé abierta, nada más para escuchar cuando quieran venir a entrar. Conmigo Venga, por haberme matado Tú, quítate de la piedra Que no me dejas Bien, uh, no puede ser <risa> Mato a uno y me matan A ver, a ver, a ver, ¿dónde vas? A... Eso es alguien, ¿no? ¿verdad? Ea Pram, pram, pram, pram. Ahí ya había alguien. ¡Ay! ¡Joder fucker! Mm, no, no sé dónde están. Me pareció ver a alguien pasar por acá, pero no Acá hay alguien más Oh, vaya Vaya, vaya, vaya, vaya, compis ¿Qué hacen ahí? Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya Y ahí va otro Aunque por aquí no veo Solamente sé que están ahí, mira Ahí está su cabecilla, solo que se mueve mucho y ya me lo mataron. Vale, me largo. Creo que alguien viene subiendo. ¿Vas a subir? Ok. No, no hay nadie, no. Ok. Acá tampoco, bien. Oh, bien, son todos mis compis. Uy, en la cabecita, papu. Otro. Nos apuntamos otro acá. No, yo creo que voy a tener que bajar solo por un poquito de acción. Nada más que... No directamente porque mis compis ya están muriendo ahí. Así que ya no tenemos tan controlado. Eso como creíamos. ¡Oh, nigan, nigan, niga. ¿Qué? ¡Le disparé al mismo tiempo! No me digas eso. Oh. Casi lloro. What the fuck? Qué que malos disparos hice con la escopeta No, ya se me fue para allá ¿Qué se salió de su partida? ¿Su equipo o Algo raro pasó aquí Ah. Ay, no, quítate. A ver, ahí vienen por acá arriba, por acá arriba. Ey, ey, ey, ey, reaccionan. Creo que está acá. Mano, no, es un poco. Uy, te violaron. Eso debió doler un poco. ¡Ah! Igual que a mí. <risas> Ay, quítate, quítate. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa ey. ¿Qué onda? <risa> A ver déjenme ver si hay alguien aquí facilito. Esto lo voy a poner por allá. Ya, ahí está. ¿Alguien más? Nope. Entonces me voy para acá y. ¡Ay! ¿En serio si ¿Sí ese estaba para mí? Bien. A ver, hay un... No, me lo matan. ¿Ah, bien alguien? ¿No? Ah, oh, shit, ya consiguieron el cuchillo y no fui yo. Bien. Cambiamos otra vez de arma. Estoy a 3. Estoy muy abajo todavía. Acá viene para acá. No. No puede ser. Uf. Bueno, hasta ese momento iba bien. Todo iba hermosamente. Es la guitarra de Lolo. <risa> Es un solo Es la guitarra de ¿Alguien ya me agregó? Ah, sí, ya me agregaron Aceptado, papu y vamos a jugar ahorita. Ay, oh, yo quiero este team. Pam ah. pam pam pam pam pam. Venga. Ah. <ríe> no creo que cruce, ¿verdad? El que se puso ahí no creo que cruce. Ahí viene uno de todas formas. Igual y ya me vio bajar. Y viene para acá. Hoy oh, era un bot! Creo que traigo a alguien atrás. Aquí esté. Bien. Alguien me está disparando mucho lo lejos No, no viene nadie Porque ahora sí no, no, muévete, muévete Ah, bien Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. Eh, a bot. A tu casa. Ajá. Yo también. Cuidadín. Creo que eso fue un poquito de lag. Ay. ¿Quién viene. Ahí está Ahí está Oh, fuck Me puse en un mal lugar Lo hubiera podido agarrar todavía bien Bueno, matar, ya saben a qué me refiero, ¿no? Bien Cubriendo allí La entradita Demasiados ahí con pis, no eran demasiados nada más para la entrada. Aquí va a haber alguien. Sí, miren, ahí viene cruzando uno. Tempeste. Usar. ¡Ay! ¿Qué mierda? ¿Dónde está mi equipo? Fuck Es un solo La guitarra de Lolo No puede ser No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Creo que tengo un poco de lag. Creo que sí, ¿eh? Y no es un poco. Me lo mató ese compi Cuidado que ya no tengo mucha vida Y creo que escuché a alguien subir por acá En eso están Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Pero quién... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pam. Uh. ¿Ya los dejaron pasar? la no, verdad? No Podrías descargar Zula, está gratis. ¿Ese juego de qué es? Ok. No lo conozco, Flaunty. ¡Vamos! ¡Quítate! ¿Alguien más va a hacer spawn ahí? Porque en este momento yo estoy como para que me hagan spawn ahí. Uy que. Rápido avance de arma. ¡Ea! Vamos aparece perra. uy uy uy. uy. Yui, yui, yui. Alguien se metió. No puede ser. 24 a 14. Ah, shit, nigga. señal te di mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, Monster bienvenido mamá, Ba pa ba Pa, pa, pa, pa, pa, pa pam pam <risas> Bienvenido al stream compi Ah! ¡ah! <risas> Estaba buscando abajo Venga... acá Venga también... aquí Nadie se ofrece, había uno hasta el fondo... Pero no se ofrece a participar, ¿verdad? Cuidadito que ya somos el mejor del team. Vamos a abrir eso. Vamos a abrir esta y la dejamos así. Y aquí... hoy oh, Era un bot. Un marica bot. Bueno, ya me despejaron acá, creo. Aquí... Es un bot atascado ahí. ¿eh? ¿Y acá? Escucho ruidos. No. Nope. Venga. Y cuidadito, que alguien está disparando, creo que aquí. ¿no? Vamos a quitarnos ya. Oh, vale. Me los están robando. Todo el mundo está matando a lo loco. Uh -huh. ¿Creían que me iba a quedar ahí parado? Pues, no. ¡Deja de moverte! ¿Y eso que es un estúpido bot? Bien. No <risas> es un solo, veamos ah. quién está en mi casa. Ay. es un soldo. Es la guitarra del Lolo. Ta ¿Cómo que no le di ninguno? En el brinco iba llegando en exactamente en su cara A ver, alguien me dio pero no sé dónde ¡Con nueve de vida! ¡No me atrapan! ¡Ay! Me asustaste. Clack. Bienvenido, It's Miguel Pretty. Pretty, witty. ¡Ah, no! Ya me lo estaba esperando ese compi. Así es, a veces pasa Pretty Ah que alguien me quiere poner una trampa como hace ratito o es un compi o alguien quiere hacerme la 360 venga casi me apuntó en la cara prácticamente Toma perra ¿A quién buscabas? Oh. ¡Eh! ¡No! ¿En <risas> un bot? ¿En serio? ¿Bot Paul? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah pa pa, pa pa pa pam pam, pa, pa, pam, pam, pam. ¿Está aquí? Creo que sí uy lo hubiera matado a cuchillo eh estaba suculento para matarlo a cuchillo Toda la escopeta ¿En serio? ¿No lo maté? la guitarra de lolo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Cara, casi lo vi morir. Es un solo, that was fun Si la verdad es que jugaron bien, estuvo buena. Es la guitarra de Lo Lo pa, pa pa pa pa pam pam pa pa pam, pam. Cristal en mini. pam, el sol pam, pam, en ese instante, te aseguro. No, no, no, Epa... Epa... le, mi partidita... <risa> es la guitarra de Lolo pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Eh? ¿Y ese de dónde salió? ¡Ay! ¿En serio? Si ya lo tenía ahí Puede ser, ah, fuck. pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, <tose> ¡Es un solo ah, es la guitarra de lo pa pa pa pam pam pa pa pam Pa pa pam pam Digamos que estamos calentando. Ah. Ah. Uf. Uh. Oh. sin intención de tu parte. Oh, fuck. Pero por qué. Pero por qué a mí. Soy un ciudadano tan bueno. Si sí, ya te estaba viendo ahí, ¿eh? Escondidito. ¡Ah! oh no vamos vamos vamos rápido vamos ay no me fui con los otros y este todavía venía ahí ah. <ríe> Pababa bam, papa baba baba baba baba baba baba baba Beach. ¡Oh! Me la aplicó igual No scope No scope ¿Qué te crees, eh? Mmm mm. Muerte ricolina ah, No puede ser Ok Aquí debe haber alguien más o porque están disparando eh Explíquenme eso, compis Allí hay uno, a ver si te quitas por favor No puede ser esta maldita arma Por favor, hazlo por mí. Oh. Escopetazo. No me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. ¡Oh! Soy líder del equipo. Aún. Después de tantas muertes estúpidamente ridículas. Quedaré, ¡No! Solo nos están matando todos. Ay, qué mierda. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? La guitarra de no <tose> esa es una publicación que está en mi página de facebook y que si la vieran no creerían que es tan tan una cancioncita creo que voy a ir al infierno por eso que alguna señal te di pues ta, tienes el don de curar este mal ¿Solo? pa pam papá pa pam qué alguna señal te Tarara ta a ver no creo que alguien suba no. Ah, o oh sí <risa> Ah, entonces sí la conoces Es de ese hermoso guitarrista Que está en el video Lo que me gusta es El alma que tiene para tocar la canción Eso y que la verdad Se ve muy gracioso Pero ese compi, aparte de que Todo el mundo diga, oh no, eres un malvado Porque te ríes de eso Y bla bla bla él sube sus videos, o sea, tal vez su familia lo hace, no sé quién lo haga, pero lo suben. Realmente para reírse, para que te rías. Entonces, estoy riendo, estoy yendo con su voluntad, no lo estoy ofendiendo ni nada. Lo único es que pues la gente no sabe, ¿verdad? Y es un poco divertido eso también. La gente diga, oh no, malditos, ¿por qué se ríen de eso? Pero si él lo hace, él lo sube, él se graba. Venga, dónde están, dónde están. Right there, right there, yeah. oh. Ah, no. ¡Quítate, compi! Ah. Quítate que le doy a todo tu cuerpo menos a quien le tengo que dar. Uy, a ver. Ahora yo me quito porque esto no se ve bien. Ay oh, idiota, es que había demasiada cosa ahí, demasiado como un mito, quién sabe y no me dejó ver, no alcancé a ver bien dónde estaba. Ah. Oh shit, es un solo, es la guitarra de Lolo. Pa pa pa pa pa pam pam pa pam pam. pam, pam, pam. Salte de ahí, bitch. Sabía que ibas a entrar por ahí ¿eh? También ustedes dos ¡Oh! Es un solo ¡Uh! Es la guitarra de Lolo Cuidado con la guitarra de Lolo ¿qué? Uy, gracias Ojo ¡Oh! Bien hecho, compi, eres bueno. I love you. Aquí hay uno. Creo que ya lo mataron. Me quitaron lo de ser me el mejor de mi equipo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sube. No, ¿verdad? Creo que no va a subir si sí, está bien muerto. Uh. ¿Me ¿Mataste? Sí, gracias. Te amo, te amo, te amo. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ah! No me detuvo. Quiero decirte: ¿Qué pasa, Flounder ¡No! ¡No! Pa, pa, pa, pa pam, pam, pam! En la mejor parte de la partida y me matan. Ven y matan al que estaba a un ladito de mí y yo me lo violo. ¡Ay ese! ¡Oh! <ríe> What the fuck. Está buena esta partida, eh. Pa pa pa pa pa pa ¡Ay no! Es un solo es la guitarra de. Quítate porque me van a matar si tú no te quitas de enfrente. Alguien ya se metió. Se metió. Se metió. ¿Es porque se me traba la lengua. Se metió. Alguien. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Flaunti? Cuéntame, tell me. Doctor Corazón Hitman. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya está ahí? No es de mi equipo, ¿verdad? Yo sé que no. Pero aparece. dónde te metiste? Eso sí. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! <risa> lag, lag, lag, completamente lag. No fue mi culpa, fue el lag. ¡Ay! Uy. Tenía todos por todos lados y no me decidía a quién darle. Eso casi me costó. la vida. Nadie. A ver, pásale, papu. Oh shit, y eso que nadie me dio a mí. Apenas si recibí un disparillo. Ajá, ah. Quítate, quítate, quítate. ¡Ojo! Oh. ¡Wow! Oye, ¿hay alguien de este lado? Mm, no No puede ser ¿La canción Flaunty? ¿O oh, si va muy atrasado el stream? O oh, no sé por qué me contestas cada como media hora Oh shit, están acá? Sí al parecer sí. Lo hubiera dejado porque mi compi lo iba a matar a Cuchillo. Ay, ay, ay, ay, no, no, no, no, no. Uy. Uy, papu. Cuidado. A... ¡Ah! Táctica, y había otro por atrás, o no sé si era un compi mío. Ah, oh, no puede ser. Segundo me quedé a nada Todas estas partidas me quedan muy cerca Tengo que ganar una Cuando gane una Me echo otra No, se acaba el stream, ¿no? <ríe> Tú tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra del lobby Cambia de modo de juego Mr Comic Studios. Ah, ya estás en esta partida? A ver, déjame ver. Sí. Vamos, cambia, cambia el modo de juego y me invitas, Mr Comic. Métete a otra partida y te sigo. Es un solo... Es la guitarra de... Tarararararara Ay! Quítate, quítate! ¡Ah! No a ver, vamos a seguir a Mr. a una partida competitiva. Vacía. ¿Qué onda, perro? ¿Me escuchas? ¿Qué onda, perro? ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Qué compi? con tu me voy a hacer balas porque hay como... Como un delay como de un minuto o algo así. ¿Un minuto? Sí, es demasiado, es demasiado fuerte el delay. Digamos, acabé la partida, todavía sí tengo que esperar un minuto para que se acabe en tu stream. Uy, uh, no yo puede ser. Que, supuestamente voy como que... Voy live, No voy como que atrasado. Mm, yo, yo tengo nada más 5 segundos puesto para que se atrase. ¿Y aquí vas a invitar más gente? Ah. Pero es que no sé, tú que tú, pero tú no jugas competitivo, ¿no? No. Entonces que que mejor no le demos competitivo porque suele tardar más o no sé. Sí, pero demasiado. Es como un competitivo pero más chiquito, es Demolition, ya has jugado, supongo, ¿no? Mm, creo que no. Como no, digamos. Es como digamos. Oh, perfecto. tarananan. Ya no te escucho, compi. Y si es cierto eso del... del atraso del stream. Le voy a quitar el, el retraso. Yo lo tengo nada más en 5 segundos. No sé qué pasa. Mr. Comic. Vamos. Pero este es el modo nada más de donde pones la... La bombita y la desactiva, ¿no? Es que les digo que mi modo de juego favorito es el otro. Así que prácticamente aquí no sé qué va a pasar. Bot los Zetas, Mr. Comics. Ey, ey, ok, hit. Te explico. ¿Escuchas? tienes que sobrevivir y no tienes que rushar a lo loco. Ok. No rushar a lo loco. Entonces, yo me quedo atrás. Mr. Comics, ¿quién eres tú? Y de hasta allá adelante. Ah, pero no compré nada. Y también es lo del fuego amigo está activado ¿no? pa pasó con todos mis what happened to all my compis? creo que fui el último en morir ya también cómo suelto esto Buena idea pasar por ahí, oh, perfecto. Voy a hacer carnitas contigo, compro. Sí, ya, ya, yo tengo que ir a ponerla. Tú eres Mr. Comic, no te escucho. con Otro al lado, <risa> vamos hit, una kill, solo tienes que hacer una kill <risa> Esto. Listo, una kill. Dos kills, uh -huh. buena qué juegos tienes para poder jugar contigo, tengo el counter, tengo eh, evolve, tengo GTA tengo un phoning home Que me lo regalaron A ver si pueden pasar Si, ¿Sí está despejado sí. Ahí va a haber problemas Yo creo que por acá va a haber problemas también ¿No? Soy el único de mi equipo. Ah, se salió. <risa> ¿Me metiste este modo de juego y te saliste? No te recomiendo eso Están aquí, papá aquí Pa, pa, pa, pa, pa, pam, pam ¿Qué onda Diego? Ok, quiero saber qué pasa, me pasa. ¿Qué pasa? ¿Me pregunto? Eh, what the fuck. Quiero saber qué me pasa, pasa. ¡Bum! ¡Bum! Motherfucker. ¡Bum! ¡Bum! Última vez que estuve en tu directo tenías 25 subs. No es cierto 25.000 subs No es cierto, ya subimos, pero no tenía tan pocos <ríe> Es que yo lo sé, estuve un poco Separado de esto Deja de golpearme el tío también. Oh shit, ahí estaba eh. Cuidado que debe haber otro por ahí No sé a quién está disparando Míralo. Míralo. Ay. ¡Ah, no! Oh, a cuchillo. Oh. Él también venía a cuchillo, por eso. Casi. ¿Con, ¿Con qué? Pero es más lento Es un solo ra ra ra ra ra por si alguien nos quiere rushar. la quiere aplicar aquí Igual que el de ahorita Ah miren, de hecho ahí tengo un compi Que si sí los acaba de matar y aquí mataron al de... Tan. Si me pueden ayudar compartiendo el stream, se los agradecería mucho, compis. <risa> que me hagas saber quiénes son, donde curar este mal. <risa> Muy bien... ¡Para, mm. ¡Ay, el primer lugar! ¿Estás jugando la ballena azul? No. Les dije en el stream pasado que si querían lo jugábamos Pero hay que jugarlo todos Hacemos un reto y un reto A ver qué sale Por aquí nos van a dar Está yendo a lo loco Oh, los mató Menos al que lo mató Que no lo veo Muevo, cambio de posición. Pa-pam, uh. ba pa-pam, ba pa-pam, ba -ba -ba pam pam Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien. ¿Eh? Been Soy el último. Maté yo también. No, no es cierto. ¿Por qué me sonó al final? a lo loco Fue básicamente lo que hice Igual que él Tienes el don de curar este mal Es un solo Bueno, miren, vamos subiendo de arma Obviamente entrar por aquí no, no es nada bueno Pero vamos a tratar de hacerlo Ahora mi compi de ahí creo que ya está muerto ¿o No Me retiro No no puede ser Nadie vino de este lado ahora ¿Qué dices a eso, bitch? Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aunque ahora no creo que esté con mucha ventaja. Escopeta. ¿Cómo estás? En Excelente. desventaja, total. Sí, también. la verdad ahí ya los vi PAM PAM PAM PAM PAM Cuidadito, cuida. No, quítense Alguien nos va a venir por allá, estoy casi prácticamente seguro Alguien ¿Ah, tan siquiera va un combi por ahí Y eh, si, sí, ya están saliendo cargo, nos quitamos del lugar peligroso, que de hecho acaban de tirar la bomba aquí, bien, toma. Uh. Tienes el donde de curar este mal. Le quité el atraso a la transmisión y no sé, espero que, que ustedes en serio la vean mejor. Bueno, obviamente no se veía mal, solamente que tenía un poquito de atraso. ¡Ea! Yeah. ¡Oh! Lo violaste, compi. Creo que acabo de ver a alguien ahí. Si no me equivoco... Ah, no, es un compi. Aunque yo creo que tenemos que bajar de aquí. Obviamente no tenía que hacer ese brinco. Pero... Tenemos que defender por acá ya que todos ya se confiaron allá. ¿O no? ¿O no? Creo que estamos muy libres esta vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, se metió para darme la vuelta, ¿no? Uh. A ver... A ver, voy a seguir la partida Mr. Comics. No, ya no se puede. Se salió, no sé por qué. Queda en segundo lugar. Ah... Um... No, no, no es cierto, me ganó no, este compa. Pam paradam, pam, pam, pam, pam. De aquí quería acomodar esto del chat. Para que... Denme dos segundos... Mm. Así se ve mejor, yo creo. Ah, ya no me dejaron entrar esta. Pam, pam, pam, pam. Entonces voy a acomodar. Bien. Vamos, entramos y salimos Como acaban de decir Y acabo de ver uno que pasó aquí y obviamente va a venir No Yo tenía ventaja ahí Hey, how's uh, hey, don't going? Want a knife? Uh sure. Can I have one instead? No, I'm good. I don't have any to give you. Get one. No! In serio? como? Lo dejé nada, tuve que dejarlo a nada. Tuve que haberlo dejado a nada. Is this guy AFK or He was did hiding you, in the bushes, did you sponsor by kickback, that, calmed it? <laughs> Maybe you'd be brighter than you are now. Maybe. I actually thought that was pretty good. That was a pretty shiny joke. Almost can see. Gun. Let's get in and out. Shut up, man. That's a real gun. The he PP, doesn't like you talking on it. Too sure. Nadie viene por aquí. Oh. <laughs> ¿Eh? Ah, en serio, en serio, desde hasta allá es la guitarra de Lolo. These guys don't plant Planting Bomb has been planted Pues si sí, ya estaba nada Pues si ya estaba nada Todo el lag like del mundo, vean eso. Hasta su grabación va, va a saltos, su cámara va a saltos. Pa -pa pam, pam. ¿Qué onda Yolanda? Bienvenida. Bienvenida al stream. Ahí vienen entrando, ¿eh? Y son varios ¡No! ¡No! Quiero compi. Vienen entrando de nuevo. Tu cubre que están aquí, a ver si puedo matarlos esta vez. Papu, juegas normal. ¿Eso es pregunta o.? ¿o ¿A qué te refieres, Rubén? ¿Qué? Yo no me fío de ningún lugar Vamos, me voy a ir del mismo lado Ya que vi que nadie más se va de este lado Ah, bueno Ahora todos vinieron de este lado Perfecto, destruyan mis comentarios en vivo Míralo, nada más que aquí, no. acá a ver si le alcanzo, no, a ese sí se fue y eso por fuera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ah, ver, a ver, a ver. el último? Sí. Ah, no. Queda alguien, ¿no? se a quedar uno? It's bad me cheers grab ¿En serio fueron directos Cercas, ya sí. ¡Ay, no! Yo te seguiré viendo siempre. Muchas gracias, Yola. No puede ser. Disculpenme, esa ventana no fue mi intención. ¿Eh? No, ma No puede ser Me concentré en que no pasaban de este lado vamos. Empates, ¿eh? Vamos iguales. Nada más que esta vez. Míralo, míralo. Ahí hay otro. Obviamente ese no lo veo. ni ah. por ningún lado. Ay, mis piecillos. <risa> ¿En serio? <risa> No puede ser. Espatillas descubiertas. De fuse. fuse, fuse. Bien. 8-7. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Cuidadín Ellos están arriba Ay. Eje de qué pasar entonces <risa> me volví loco pero también sabemos que estos compis nos dan toda la vuelta así que igual y me puedo quedar aquí esperando ya se escuchan disparos de ese lado No. Si sí, ya lo sabía. Pero me escuchó. No dejé de caminar. Hubiera dejado de caminar. No, no, no. Mal lugar. Vámonos. No. <laughs> ah. He's coming in. Yep. There you go. There's another guy coming in from the wind Behind you. Behind you. Behind you. Behind you. Dude, watch out. Or don't. Mi compi está hacia el otro lado, verdad? He's like. Right in front of you, but on the other side. Oh. In serio? <laughs> There he is. Get him. <laughs> Cut your kid, oh! Doing a massacre. Yo voy a tener que irme por otro lado para poder acercarme. Un poco más porque con esta escopeta no la voy a hacer. Miren, si hay alguien que entra. aquí. ¡Oh! Perfecto. Pasa, pasa Pasa, pasa Sigo con esta estúpida escopeta, alguien viene. ¡Toma! bitch! Guys, got a sand mesh. Everybody say it's like a dragon lore, and everybody freak out. ¡Dude, you dragon ¡Toma, bitch! No me la creo. No me la creo. safe house guys safe house guys no. Iván López, ya llegué de Twitch. It is 20. Okay, guys, we can do this. We can do this. Move it, move it. Of course, we can do this. Hey, shut up. Tenga, bitch <laughs> ¿Qué tal el stream de Twitch a YouTube? Vamos, let's go, let's go ¿Qué haces, idiota, ¿no? ¡No! Prácticamente lo trajo hacia nosotros en vez de matarlo. Lo hubiéramos matado directo. Get in and get out. Fuck me. ¿Por qué? Fuck. Uh, está en cámara lenta. Y como cuánto retraso lleva la transmisión... ¿Dónde está alguien? Mataron de mi equipo. Por allí? Es la guitarra de Lolo. Pa pa pa pa, pa, pa pam pam pa pa pam pam. Uy, ya lo vio. Ya lo vio, ya te vio. Sí. Boom. Ya estaban todos aquí, por eso <ríe> mi último compi está acá abajo. Arriba, arriba, están todas. Cuidado. 3 contra 1. Bueno, vamos 3-2 todavía. No hay problema, no problema. Eh. Yo no quiero ver bomba. Les hablo en inglés para que me entiendan. Mira, mira, mira. mira, mira. Vaya, vaya, vaya. Los acababa de escuchar. Era el que estaba ahí abajo. ¡Bum! Oh, cuchillo, soy el Brian. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver. Se cuida allá, yo cuido aquí. Creo que van a querer entrar, eh. Vengan por allá, creo. Por ahí. ¡Venga! ¡Bum! ¡Bum! Repite esa. Repetición de esa muerte. Ahora sí, como traía la bomba y la pistola, le di hacia abajo y cambié la bomba. Y, decía, ¡Ah! y ya no pude hacer nada, ¿no? Pero estuvo buena. Cuidado, cuidadito. ¡Cuidado atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avanzaron de arma? ¿No maté a nadie con Sí maté, ¿no? ¿O fue por morirme a lb No. Ah, fuck me. Bueno, el punto fue que a él también lo mataron. Pa pa pa, pa, pa pam pam. pam, pam, pam, pam. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! Ya nada más quedó uno contra dos de mi equipo. ¡No contra uno! Dale. no, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tienes! ¡Te moviste, compi! ¡Está nada! Esto prácticamente está ganado. Si la pierdes... Atrás, atrás ahí ahí ahí ahí voltea voltea no se hizo daño en serio ok al brincar de allí hasta acá no se hizo daño Ah, God dang it, hit. What the fuck, man? Get to the What chopper, the pack, man. No, no, prácticamente no me había visto. Que alguna señal de din pam, yo ahí esté compiqué. Estaba vivo. Nada más queda uno. Solo uno. Ahí está, miren, venle. Está muy lastimado. No. ¡Ay, no! No puede ser en serio. Dos contra uno, en serio. Y no tenía nada de vida. Tenía 12 de vida. Todos venían de ese lado A ver Sí, ahí están todos Listo Muévete, muévete de ahí Te van a matar Vienen subiendo, vienen subiendo Ahí está oh. Ahí está, subiendo, subiendo Entrando Que trato, nunca puedo. Bla, bla bla bla bla bla. En el preciso momento en que todo no va cambiando para mí. En el instante, está seguro? que alguna vez me entes? Uh. Fritos. Tienes el don de curar este mal. que entrar a lo loco No ma <ríe> No puede <ríe> ser ¿Cómo llegó hasta allá? por 5 segundos Cuidado, cuidado Yo no está muy bien para hacer esa Esa kill Miren, les enseño el nepe de este. Papito Chiludo ahí Viste un nepe O el nepe de ese. O de él Para todos los que quieran ver nepes como papito chiludo, ahí está. En ese instante, no seguro que alguna señal de ti, pero no lo le... hizo. <risas> en el preciso momento... ¡No! ¡Nah! Park. Me puse muy cerca Tienen ya nada más que de este combo. ¿Sí o quedan más? <risa> mm, Queda otro al parecer ¿Dónde? No lo sé Bien, yo fui el mejor jugador por mayoría de eliminaciones. Pram <risas> Cuidadín, eh, cuidadín, que ahí siempre hay alguien que se asoma. Quiere... Violar. Pero esta vez no pudieron. Bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vale, vale, vamos mejorando. Vamos mejorando. Yo no me gasté mi bombita. ¿Quién va a ser el que va? Compi, compi. Que te volaron la cabeza. ¿Quién era el que traía la bomba? Compa, matando a todo el mundo. Estoy seguro que le di por lo menos una. ¿Qué hacen? ¿Y el otro? Ya volví, estaba en YouTube. <risas> Pasas de Twitch a YouTube todo el tiempo, compi. Blounty. ¿Cuál es el mejor? ¿Tú que has visto los dos streams al mismo tiempo? Vamos, sube. ¿Cuánto traes de vida? 80 y cacho Oh, perfecto Y el otro compi ya no está aquí Vas a tener que defusear Pero No sé a dónde se fue Sí, sí, hazlo, hazlo Ahí viene, viene, viene Deja, deja de hacerlo Bien Defuse, defuse ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hoy me llevé un paquetón! Ah, pero... Vamos... Voy a salir... En este modo... ¿Twitch es mejor? ¿Por qué? Y déjenme ver... Si está todavía conectado... Mi compi... No, ya no está conectado... Bueno, vamos a entrar de nuevo entonces Ah, carrera de armas sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale Es la guitarra de... Lolo... Eduardo... ¿Eduardo también tiene una guitarra? Interesante. Vamos, vamos. Oh, bien. La calidad no baja. Aquí sí baja mucho. Ok. Uy. Ay. Santo. Santas bolas de mono. Última vez que veía tus videos tenía 5.000 sub. ¿En serio? ¿Hace como mil años? Porque esto ha tardado, eh, ha tomado su tiempo Estúpido bot, ya muérete por favor Ey, Ese yo no lo maté eh. Aquí viene alguien No me fío Nada No, y era un bot Ay, me mató el otro Bueno, se ve mejor aquí Ah, mira nada más Bien. Ahora movámonos. Esto es nada más carrera de armas, eh. Oh. Bien. Dame dos segundos. ¡Qué mierda! Uy, oh, creí que me estaban dando con cuchillo. Ah. Oh, tienes sniper, ¿no? Sniper. ¡Oye, oh, ese es mi compi. Fuck me. Estoy un poco mal, voy bajando nada más por desconcentrarme un poquitín. Es que de que me empiezan a matar mi cerebro ya no coordina bien. Subías caminos a 3 FPS. Subía on turn a, a 5 FPS. Motherfucker. Buscaminas Una vez lo jugué, creo Y sí, sí me acuerdo de ti Ahí estabas Fue jueves, ¿no? Un, un jueves ¡Qué mierdas! A nada lo dejé ¡Fuck! Te aseguro Que alguna señal te dije Tal vez sin intención de tu parte Ay, muévete, muévete, muévete papu Oh no Oh no Vamos a meternos Vientos hasta el fondo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bendito lag? ¿Qué? ¿Otra vez? Ahí hay un compi, ¿eh? ¿Dónde? No lo sé Pero yo sé que estaba aquí Uy, fuck. Buscaminas a 13 FPS. Todavía no me lo creo. ¡Ah! Podrían dejar que me hagan. Eres el don de curar este mal. Es un solo. Es la guitarra de Paco pero no me tal vez sin intención de tu parte a ver creo que no la cámara está bien ¿no? está perfecto todo se ve bien los suscriptores que aparecen aquí son en YouTube así que si se suscriben en YouTube va a aparecer si me siguen en Twitch y todo eso va a aparecer pero del lado contrario de la parte de acá donde están mis redes va a aparecer su notificación déjenme ver si está bien puesto esto Sí, perfectamente En esta parte de aquí va a aparecer Y aquí si se suscriben Pues va a aumentar Y va a aparecer de este lado su nombre Si donan y si hacen cualquier tipo de cosa En el canal, en YouTube y en Twitch En los dos ¿Qué te está? Que entré aquí fue a rotar mi celular Sí, así es Pues ya tenía Digamos que tenía que avanzar esto Aparte, porque al Blade L2 ya lo descontinuaron desde hace mucho Y yo pues tenía que seguir, ¿no? Yo quería un canal, entonces Tenía que ver la forma de seguir Me gustan los juegos, tuve la oportunidad de comprarme una PC Bueno, de armarla Y aquí estoy, dándole ¿Quieres matarme o okay. qué? ¿O te vas a brincar? Como el mariquín que eres, ah, oh, 3 a uno, es un bot, en serio, miren ese cuánto lag tiene. Vamos, vamos, vamos, vamos, vean. Como medio segundo después de que doy el disparo, se rompe la ventana. ¿Por aquí? Ahí me marca que hay alguien. El cual no veía por ningún lado. Además, el Blade era muy malo. Sí, ya saben. Básicamente fue de mis primeros teléfonos con Android. Y por esa razón. Fue que estaba en un grupo. En un grupo de De Facebook. Donde pasaban tips para ese teléfono y bla, bla, bla. Entonces decidí yo. Dije, esto yo ya lo he hecho antes. Digamos que es fácil. Y decidí grabarme haciéndolo en video. Mis grabaciones son horribles. Pero era la primera vez que yo tocaba algo así de, de un video y YouTube y todo eso. Entonces tienen que entenderme. Ya a partir de eso mejoré mucho Y ahora con esto de, de los gameplays La verdad es que yo soy feliz No a mucha gente le gusta, pero Yo soy feliz jugando Uy, se me fue Madre mía, Willy Hijo de su mamá yeah. Bueno, no era ese, pero era el de atrás. Ay, me asustó. Ay, el de arriba yo no lo maté. Sí, sí era muy malo, pero te digo... Era mi primer teléfono. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede pedir? Al principio uno no sabe. Y después traté de irme por la línea de unboxing y todo eso. Todavía tengo varias cosas que hacerles unboxing. Pero. Ya dejando de ser de celulares. Porque la verdad es que los celulares. Salen un poco caros. Se me, se me facilitó más esto de unboxings gamer. ¡Ay no! <ríe> y por esa razón es que tengo por ejemplo mi teclado. Que grabé el unboxing solamente que no he tenido tiempo de. Eh, editarlo y subírselos una tv box cosillas lo del smartwatch también y esas cosas pues básicamente han sido lo que me ha mantenido aquí aparte de mi amor por estar jugando en vivo y grabando mis partidas ¡Ay no! ¿Por qué siempre me va ultra, super, perfectamente bien y después empiezo a morir? Ya de que me empiezan a matar, me matan dos o tres veces y ya valió mi vida. Miren, aquí se metió. Boom, Lag, eh. Estuve a nada de volverle a disparar y después ya se murió. Qué compa. Yo no bajo porque. Ah. No. Así empezaron los mejores, sí, así. Muchas gracias, Carlos. Y espero también que, pues, a ustedes les guste, ¿no? Creo que eso es. Lo más importante. No me digas que no lo maté con esa. Si sí, vi cómo salió toda la sangre. Ah, ese sí. Ahora vamos para arriba. No <ríe> se tarda dos horas en recargar, dos horas o más. Tenga, ya, ya te lo maté. Relájate. Ay, no. ¿En serio no le di? ¿No le di yo ni una? Ya no soy el mejor de mi equipo <risa> No tengo buena suerte en este momento Ahora sí necesito más cerca Casi cuerpo a cuerpo Pero con arma Ah, bien Creo que alguien me escuchó decirlo Y por eso me quitó ese compi Bien Otro más Uno más, uno más Por acá hay uno ¿Quién le disparan? Y era un bot. Ah. Escucho pasos, pero no sé si... Y lo dejé a nada. Sí, sí, escuchaba pasos y era ahí. Solamente que no me dio tiempo. De... Oh... Yo no fui otra vez. Hasta el sonido del arma no sale. Ese se murió y luego rebotó o algo así. A ver, vamos, recarga, recarga. No, no, no, salimos de aquí, que ahí tenemos a uno. Bien. Hoy ya no sé. Fuck. Estoy a nada, eh Estoy a nada Lo malo es que ya llevo a alguien adelante Y creo que ya tienen... Ah. 24 y 31 el primer lugar Estaba nada Ya, Yo creo que ya una de estas partidas Ya voy a sacarlo todo Que alguna señal de... para, Y Y también invítanme la partida. ¿Ustedes quieren que juegue con ustedes? Invítenme a la partida Agreguenme en Steam Ahorita los acepto Y jugamos ¿Quién me está disparando? Pam, pam, pam Let's, call my brother. Let's go, my brother Sí, sí, esa ya me la sé yo Cuidado compi, que te van con cuchillo Uy, uy, uy, uy. como es esa no tengo ni idea, ¿verdad? Es la adrenalina, lo que te hace hacer la adrenalina en el momento. Fuck. Un bot. ¿Cómo es que un bot toma la decisión de cambiar de su arma e ir a cuchillo, eh? que no fuera realmente un bot ah no bottom en serio era ese a mí me había sonado muy seguro a bot muévete muévete media hora recargando Ay, no. ¿Y eso cómo mierda pasó? Las patitas. Si sí me hicieron a mí hace como dos partidas O tres o más ah, Fuck me Seguro que alguna señal te dirá: ¡parar, parar, parar, parar, parar! De la mitad lo bueno es que casi casi mato dos o tres de en cada muerte mía me recargamos que nadie nos la haga por atrás No scope, oh, encima sí te al otro. Oh. No scope y a lo loco, eh. Ay, vale, vale, espene. Uy, pa, pa, pa, pa, pa pam, pam, con cuidado. Venga, Little Beach, con esta ahora nos vamos para acá. <risa> Vámonos de nuevo La misma Nada más necesito llegar cerca oh, Segundo lugar Soy peor que el Cruz Azul <risa> es la guitarra de Lolo, Tal pa pa pa de tu parte 30 kills a 14 No, de todas formas, fue el que más kills hizo hizo toda toda partida partida na na Es la guitarra. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos de stream. Hora y media. Igual ya va siendo hora de terminar con este stream. De allí alguien. Ah, Paquito. Muchas gracias Paquito Por apoyar mi stream Si iba a matar, si sí podía Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos ¿Cómo es que esa puerta ya está abierta? ¡Ay! ¡Ah! No! GG Oye, oh, Yolanda, sigues ¿sí ahí. Wow. Vámonos, vámonos. Creo que alguien iba subiendo, ¿no? Pasas por algún lado ah, Oh, oh fuck ¿Y eso de dónde salió? Ay, me Wow, entonces llevas casi desde el principio del stream. ¿Pero qué haces? Come bolas. ¿Es un solo...? Oh, no. Ay, creí que era el otro equipo. ¿Qué? cuántos llevo, como mil. Como mil muertes. Abrete. Oye. Oye. Ay ay ay ay ay ay. ay. ¡No! ¿Y por qué a mí? <ríe> ¿Por qué me das a mí? ¿Qué me das a mí, motherfucker? Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué? Me van a hacer dañito ahí. No quiero morir yo. El día de today. hay alguien hola Hit hola Yolanda qué bueno que sigues ahí necesito más people como tú en estos streams No, no yo no fui vamos ciérrate Ser alguien quería entrar, eh. Todavía escucho gente aquí andando. No, eso para nada le va a dar. Creen que estaba abajo ¿Alguien ya tiene el cuchillo? Sí No, pues estoy un poquito atrasado hoy Tercer lugar Bueno, compis, creo que ha llegado la hora de terminar con este stream Espero que les haya gustado, a todos Un saludo y... Nos vemos hasta la próxima A ver... Sí, una hora y media de stream Con buenas partidillas del counter Así que eh, Ya saben Denle like, suscríbanse Y comenten cuando esté resubido el stream Para saber si les gustó Y quienes estuvieron ahí presentes Yo soy Hitman Un saludo para Jason Y nos vemos hasta la próxima Yolanda también Gracias por haber estado todos aquí.